Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos otra vez al trabajo. Sí, bienvenidos. Nos incorporamos en el mes de septiembre todas las personas que trabajamos en Santander después de un verano que habrá sido algo más llevadero, ¿no? Os recuerdo, con una paga 25 más procedente del acuerdo de homologación que firmamos con Misiones Obreras el pasado mes de julio. Nos incorporamos, digo, a un, a un año que empieza ahora en septiembre y con muchísimas novedades. El día 17 de septiembre empieza el, el nuevo horario a las oficinas SMART. Cuidado, vamos a repasar un poquito. Primero, no es para todo el personal de las oficinas SMART, solamente para aquellas figuras comerciales especializadas. Por lo tanto, ejecutivos comerciales, y operativos y administrativos no estáis dentro del acuerdo, salvo que voluntariamente os hayáis adscrito al mismo. También recordaros que dentro de la voluntariedad, las personas que no queráis asumir este nuevo horario, tenéis todo el derecho de pedir el traslado a una oficina no SMART. Os recuerdo que también vais a empezar a cobrar el plus que es anual de 3.500 euros por este horario que, que empieza a, a funcionar ahora en el mes de septiembre, este nuevo horario. Os recuerdo, fundamental, y a pesar a pesar de que la empresa sigue tirando a, para, su, para su ladito, os recuerdo que son dos Tardes a la semana de 4 a 6 y media como tope que tenéis que hacer 2 horas, 2 tardes, 2 horas, mínimo 100 al año, ¿sí? Mínimo 100 al año porque, a ver, eh, productivamente en algún momento puede haber una, una subida de producción que tengáis que echar alguna tarde más, pero son 100 al año y con esto se cumple. Os recuerdo que tenéis que empezar a registrar la jornada. Comisiones Obreras os ha facilitado una hoja para que controléis las tardes que vais haciendo. Os recuerdo que si os casáis, si os ponéis malos, si os vais de vacaciones, no hay que recuperar las tardes al igual que no hay que recuperar la jornada cuando te casas o estás enfermo. Os recuerdo que no vais a hacer más horas que la jornada actual y sobre todo, os recuerdo que cualquier duda nos llaméis, que nos llaméis a la gente de las comisiones obreras, que vamos a empezar a salir ahora, en septiembre, y vamos a vigilar el estricto cumplimiento del acuerdo, pese a quien le pese. Y aviso a navegantes, ¿veis? algunos saldrán los papeles, más de uno. Comisiones obreras va a garantizar el acuerdo y no vamos a permitir ni amenazas ni una mala aplicación del mismo. tiempo. De momento, bienvenidas, bienvenidos, besos para todas, besos para todos, y también para la Asociación de Gaitas y Tambores. Bienvenidos también. ¡Mua!